Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver cuál es para mí el mejor programa que hay para personalizar Windows 11 y Windows 10. Yo he probado mucho y este es el que más me gusta, sobre todo para Windows 11, que viene tan limitado de opciones así de personalización. Primero se instala el programa así a secas. El programa solo no hace nada, pero luego agregamos Mod, que son estos que vemos aquí, para personalizar a nuestro gusto el dispositivo. Primero vamos a ir a Home y a Download y vamos a empezar a descargar. Además de ser gratuito, es portable también. Este es el archivo que se descarga. Vamos a hacer doble clic para iniciar el programa de instalación. Le damos a Ejecutar. Lo primero que nos sale es una ventana preguntándonos si queremos instalar la versión portable o la versión normal, que es la recomendada. En nuestro caso vamos a elegir la versión portable, ya que tiene más chicha porque la estándar es todo siguiente, siguiente, siguiente. Con la portable tenemos algunas consideraciones que son bastante oportunas. Le vamos a dar a esta. Lo primero es elegir dónde queremos guardar la carpeta donde va a estar nuestro programa. Así que damos a Browser y yo recomiendo tener una carpeta que esté en un lugar que no vayamos a borrar. En mi caso, en el disco duro tengo yo una carpeta que he creado donde voy a meter todos los portables a partir de ahora es un consejo que os doy, que hagáis lo mismo le vamos a dar a aceptar y ahora sí, install voy a pasar el vídeo mientras se instala ya lo tengo instalado, le vamos a dar a finish en teoría debe de abrirse solo lo voy a minimizar para comentar unas cosas antes lo primero que recomiendo es crear un acceso directo, tanto en la barra de tareas como al escritorio o donde os guste, pero hay que crear un acceso directo para poder arrancarlo cada vez que queramos. Vamos a donde está la carpeta, que era en el disco duro, en mi caso, y en una carpeta que había creado para portables. Clic derecho sobre el ejecutable, mostrar más opciones creas hecho directo. Esto lo coloco ya en el escritorio. Y si quiero, en la barra de tareas, arrastrando también. Hay otra cosa que tienen que hacer, ya que si no lo hacen, yo no le veo sentido a este programa. Que es configurarlo para que arranque solo cuando encendamos nuestro dispositivo. Ya que, como hemos elegido la versión portable, pues no, no se va a iniciar. Y no sirve de nada que hayamos instalado mods y luego no van a funcionar. Tenemos que meter un acceso directo en la carpeta de arranque automático de programa. En cada dispositivo será diferente, pero puede ser algo parecido a lo que yo tengo aquí. Perdón, que me he equivocado de blog de notas. Es este. Bien. Mi carpeta de inicio automático del programa está en esta ruta. La voy a copiar. Voy a abrir una ventana. Hago clic en la barra y pulso control V y se pega. ¿Vale? Solo tengo este programa que arranca automáticamente. Voy a ir también a agregar el, el acceso directo del programa. Ahí está. Ahora sí me va a arrancar automáticamente. Ya podemos abrir el programa haciendo clic por ahí. Bien. El programa por sí solo no hace nada. No tenemos agregado ningún mod. Vamos a ir a Browse. Browsen for mods. Lo siento por mi inglés. Es eh, una asignatura pendiente. Bien, yo voy a decir mis favoritos. Por ejemplo, este de Taskbar, Volumen Control, que sirve para tener un control deslizante. Con la rueda de ratón podemos modificar el, el volumen. Situamos el puntero sobre la barra de tareas. Para instalarlo le damos a Details. Install. Así de fácil. Aceptar instalar para confirmar. Cada vez que instalamos un mod, pues tenemos una serie de botones. Eh, esto lo desactiva, no lo desinstala, solo lo desactiva. Esto lo desinstala. Fork, no sé lo que es todavía. Setting, pues eh, algunos mods tienen opciones. En este caso, el control de volumen, pues podemos poner un, un estilo clásico. Si activar el mute, tal. Bueno, le damos a 6 setting para guardar los cambios. Vamos a. A probar por lo menos este control de volumen, solo hay que ir a la barra de tareas y darle a la ruleta de, de ratón. Vamos, si se fijan, ya figura aquí instalado y en la pantalla de inicio, pues nos aparece arriba los que tenemos instalados. Vamos a ver otro que también resulta interesante. Este mismo que está aquí, le damos a Detail. Este sirve para. Poder cambiar de, de una pestaña a otra en el navegador, tan solo con la rueda de ratón. Vamos a instalarlo y lo vemos cómo funciona. Bueno, ya lo tienen aquí simplemente cómo funciona. Se van al navegador, le dan a la ruleta del ratón y cambian de una pestaña a otra. Este, eh, la única opción que tiene es la de cambiar la dirección. Eh, será que en lugar de pasar a la pestaña derecha pasa a la izquierda no tiene mucha más historia vamos a ver otro de mis favoritos taskbar cloth también está muy bien que sirve para modificar nuestro antojo de reloj y la fecha además tiene un truco que ya he comentado en algún vídeo nos va a servir para escribir la palabra de tarea cualquier texto que queramos nuestro no sé una frase nuestro nombre cualquier cosa este tiene un montón de opciones Esto da para un vídeo así que no lo voy a comentar todo, solo el truquito para poder escribir en la barra de tareas, que es ir a la línea de boton line y lo que escribamos se va a ver reflejado en la barra de tareas. En cuanto le demos a Save Setting, ya aparece aquí. ¿Lo ven? Este sirve para reordenar las miniaturas de la barra de tareas. Vamos a ver cómo funciona rápidamente. Aquí tiene el ejemplo: eh, mantiene el botón izquierdo de ratón pulsado sobre una miniatura. Se mueven con el ratón a la izquierda o a la derecha e intercambia la posición. Este no tiene opciones. Este es uno de mis favoritos: desactivar grupo. Lo explico. Mira, si voy a explorar el archivo aquí en la ventana perdón en la barra de tareas yo por más ventanas que abran del explorador archivo siempre se me quedan aquí en miniatura por ejemplo ahora tengo abierto tengo abiertas tres ventanas y están todas bajo el mismo icono encima del mismo icono pero al instalar este mod vamos a comprobar cómo se nos va a abrir varios iconos del explorador de archivo vamos a abrir eh, vamos a darle ¿Ves? Se me están abriendo aquí a la derecha. ¿Ves? En lugar de uno solo y encima a las vistas, tenemos ahí todos los iconos que queramos. Tenemos taskbar labels, que sirve para mostrar el nombre en texto de la aplicación que tengamos en la barra de tareas. Aquí se ve, no hace falta que lo instale. Bueno, lo voy a instalar para que vean las opciones que tiene, como es bastante rápido. La longitud del texto. Creo que son 160 píxeles. Como algunos títulos son más largos pues no me entra. Tendría que ampliarlo. Simplemente introducen un valor y le dan a Save. es demasiado ya. Bueno, vamos con otro. Mira, cuando entramos al menú de inicio, las aplicaciones que aparecen aquí solo son las recomendadas y las que están ancladas. Si queremos que se muestren directamente en cuanto le demos el botón todas las aplicaciones, tenemos que instalar este mod. ¿Vale? Mostrar todas las aplicaciones. Le damos a Details. Instalamos. Aceptamos. Ya podemos hacer clic en el menú de inicio y aparece... Ahora sí, algunos mods tardan un poquito en hacerse efectivo. Ahora sí, cada vez que le demos... Se muestran todas las aplicaciones directamente, si queremos a lo anclado o recomendado le tenemos que dar atrás. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestro tiempo, espero que os haya gustado este programa nuevo, es de reciente creación, por eso apenas hay vídeos en YouTube, seguro que a partir de ahora se multiplicarán porque es un programa bastante interesante y se irán además añadiendo bastantes mods, estoy seguro de ello. Un saludo, que tengan un buen día, chao.